Hola amigos, bienvenidos al canal A continuación Vamos A sacar unas cartas Para que nos indiquen eh, La actitud correcta que tenemos que tener En el trabajo y en el amor Para el día 23 de febrero del 2021 vamos a comenzar con la actitud correcta que hay que tener en el trabajo bueno en el trabajo las cartas nos aconsejan lo siguiente que la actitud correcta es que a pesar del cansancio eh, del día a día mantengamos una actitud alegre eh, llena de entusiasmo con iniciativa con, eh, con ideas nuevas eh, sin perder el hecho de de por ahí eh, de precipitarnos ¿no? porque a veces el hecho de tener ideas nuevas de de, de querer eh, sobresalir eh, ante el resto nos puede jugar una mala pasada entonces y podemos actuar antes que pensar entonces también las cartas nos dicen que primero pensemos y luego actuamos en en temas de nuestro trabajo eh, y por sobre todo que a pesar del cansancio eh, tengamos en cuenta o valoremos lo que tenemos ¿sí? si de momento tú nos, eh, estás viendo el video y no estás trabajando bueno, acá la invitación es a no a darse por vencido sí a como, como bien decía iniciar cosas proponer inventarse nuevas formas de eh, buscar empleo, pero siempre pensando las cosas primero, ¿sí? Y teniendo en cuenta que tarde o temprano las cosas van a resolverse y vas a encontrar, en este caso, la oportunidad de tener empleo. Ahora vamos a ver la actitud correcta en el amor para el día 23 de febrero del 2021. Bueno, acá las cartas nos aconsejan lo siguiente: es eh, siempre es bueno pensar con, con objetividad. Muchas veces eh, se puede malinterpretar que las personas son frías, pero eso nos da eh, objetividad cuando hay existe algún problema sin embargo siempre es bueno tener el corazón abierto para el asunto, para asuntos amorosos siempre es bueno tener el corazón abierto no porque eh, seas más racional tengas que necesariamente ocultar tu corazón o eh, o cerrar tu corazón, sino que todo lo contrario, abrir tu corazón y eso te da nuevas opciones, no, nuevas eh, chances de, por ejemplo, de reconectar con tu pareja, de tener nuevas ideas para que la relación no muera eh, por eh, hastío o por costumbre. ¿sí? Y lo otro, eh, si eres mujer, descúbrete, es hora de mirarte al espejo y ver que tienes todo para brillar, ¿sí? eh, No tengas miedo de eh, maravillarte con lo que eres, ya sea físicamente como psicológicamente hablando si en este momento no, no estás con pareja el consejo de las cartas es eh, atrever, atreverte a abrir tu corazón y de esa manera eh, también darte la chance de buscar nuevas formas de encontrar una pareja sí pero antes de encontrar una pareja, lo principal es quererse a uno mismo, es saber valorarse, ¿sí? Entonces, primero valora las cosas que hay en ti, porque es muy fácil llenar la hoja o el cuaderno de defectos que podemos tener pero no así con las cosas buenas que tenemos Practica ese ejercicio y vas a ver cómo las cosas de a poco se van a, se van a ir desbloqueando así que bueno con este consejo eh, les dejo este video para la actitud correcta ya sea en el trabajo y en el amor para el día 23 de febrero del 2021 gracias por ver el video y nos vemos a la próxima